Récord ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos y privados. Primera balota, el número 6. Segunda balota, el número 8. Tercera balota, número 5. Cuarta balota, número 9. 6859.